Bueno, agradeciéndole una vez más y dándole un fuerte abrazo, mi amado, mi amada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos acompañando en mi devocional diario, hoy que es 22 de mayo, con un tema por demás precioso. Así como dice mi esposa que cuando está dando la introducción, va a haber algo interesante, algo importante, es algo bueno. Miren, el tema es Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ay, miren, ustedes nos imaginan cuántos correos recibimos pidiéndonos que, pues, oremos por tanta necesidad que existe. Y claro que sí. Y si usted nos escribe, también vamos a orar por usted. Le vamos a apoyar más que cualquier otra cosa. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Juan, capítulo 4, verso 47 al 53, en la Reina Valera de 1960. en el 47... Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, desciende y sana a mi hijo, que está a punto de morir. Y es que este hombre era un principal, era un hombre pues, importante, pero se acercó a Jesús, se acercó a Jesús, no importando su condición que él tenía en su estatus económico, sino vino y le Dice el Señor Te ruego que desciendas, que vayas a mi casa Y sanes a mi hijo En el verso 48 encontramos esto Entonces Jesús le dijo Si no hubieras señales y prodigios ¿No te atreverías a creer? se parafraseando lo que está aquí escrito Y es la misma pregunta para ti Si tú no ves las señales y no ves los prodigios ¿No te atreverías a creerle a Dios? ¿Creerle a Jesús? Porque mira, hay tanta necesidad En este mundo Es tanta la necesidad Problemas en los países Problemas de drogas, problemas de violencia Problemas de, eh, de matrimonio Problemas y problemas y problemas De cuánta cosa no Entonces Jesús le dice Era un principal Pero tú, aunque no seas un principal La pregunta es, también es igual para ti Si tú no ves las señales y los prodigios ¿No te atreverías a creer? entonces empieza a tener la fe para creer si dijiste que sí entonces el oficial del rey le dijo señor, desciende antes que mi hijo muera él andaba desesperado como hay tanta gente que nos dice ore, pero o, o, ore todos los días, no se trata de que yo ore todos los días, sino de que tú lo hagas también, que tú que eres el que tiene la necesidad, tú hagas lo que hizo este hombre era un hombre noble, era un oficial del rey, pero él dejó lo que tienen que hacer para ir a Jesús tú también estás dejando lo que estás haciendo para ir a Jesús o nomás quieres que otro haga por ti lo que tú tienes que hacer eso no significa que no apoyemos en la oración sino quiero que te preocupes por hacerlo tú mismo, tú misma para que tú tengas la respuesta que estás esperando y deseando de parte del Señor Jesús le respondió de esta manera y le dijo ve, tu hijo vive no fueron más que palabras de fe Palabras de confianza y palabras de seguridad. Y es lo mismo que te dice el Señor a ti también, y te lo estamos diciendo también nosotros. Pues solamente recíbelo créelo, acéptalo. Visualiza que tu problema, tu necesidad ya está hecha, ya está resuelta. recíbelo por favor. Y dice aquí, en la parte baja del verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Te fijas? ¡Qué interesante, mi amado! ¡Qué interesante, mi amada! El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo se fue? Confiado, confiado. Ya no le dijo más, simplemente le creyó, vaya dicho de otra manera. Y dice en el verso 51, y cuando ya él llegaba a su casa, o sea que descendió a, a donde vivía, sus siervos salieron a recibirle y le hicieron, pues, imagínense con el gozo porque sabía dónde andaba él. Y le dieron, le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Ah, qué maravilloso. Qué maravilloso, mi amado, mi amada. Cuando podemos creer, la respuesta ya está en nuestras manos. Verso 52. Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Como viendo su reloj, bueno, desde luego que en aquel entonces no había reloj como de pulsera como ahora. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Es lo que te hace falta, sí, es lo que te hace falta, que tú para que te en toda tu casa crea que el Señor es el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Pero tienes que tener toda tu confianza plena, así total, absoluta en el Señor Jesús. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que nadie va al Padre sino es por medio de Jesús. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Enséñate a orar, por favor, de la manera correcta y adecuada. No te vayas por otras partes, no te vayas entre, entre las ramas. Vete directito con Jesús, porque eso te va a llevar al Padre y vas a poder recibir la bendición que tú estás esperando y deseando oremos, Padre Santo y Eterno y Maravilloso gracias Señor por su palabra Señor, no puedo más que agradecerle el poder yo entender esto para poderlo compartir para que usted bendiga a aquellos que se atrevan a creer en usted ahora mismo y a ti te digo mi amada a ti te digo mi amado créele al Señor, créele en su palabra haz tu propia oración de petición delante del Señor y dile, Señor, por la fe yo recibo lo que anhelo y lo que deseo para el bien mío o el de mi familia. Sea de salud, sea de familia, sea problema matrimonial, sea de salud, de lo que pudiera ser. Solamente créelo y recíbelo para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Esto es para ti si te atreves a creerlo y recíbelo. Bendiciones.